Poco después de la medianoche del domingo se inició esta maniobra en el puerto de La Guaira, desde donde salieron más de mil marineros de ambos países, con destino al área económica exclusiva. Allí, a primeras horas de la mañana, se realizó el primer ejercicio de navegación conjunta y en formación. También, se practicó la defensa del espacio aéreo con varios pasajes en vuelo rasante realizados por los aviones Sukhoi. Una delegación del alto mando militar venezolano a bordo de un helicóptero efectuó una visita en alta mar al buque misilístico Pedro el Grande. Vengo llegando, eh, anaviando del el crucero misilístico Pedro el Grande. Me estuve reuniendo con el almirante Korolov, comandante del grupo de tarea de la, Fe, de la Armada de la Federación Rusa. Y bueno, tratando de evaluar cómo van los, el, la ejecución de los eventos previstos del Sarpe esta mañana a las 0500 y ya no estamos ya estamos nos encontramos en el área prevista para el ejercicio. Durante la maniobra de lucha antiterrorista, equipos comando de ambos países efectuaron el simulacro de abordaje y control de embarcaciones en manos irregulares, el cual fue seguido con atención por militares de ambos países. Estamos innovando, estamos eh, llevando a cabo una actividad de orden histórico a nivel de la Armada Venezolana y la Armada Rusa. Este, en, en primera vez en la historia que se conoce de nuestra institución armada, eh, ...contamos con una participación en aguas de la zona económica exclusiva del, del Estado venezolano... ...y eh, tiene una, una, una ejecución impecable por la exactitud de los eventos que hemos venido llevando a cabo. Luego de varios días de maniobras conjuntas, la Operación Benrus 2008 tuvo su último episodio en Altamar... ...con una despedida de la tripulación de ambas flotas y una singular demostración de las embarcaciones rusas. Y bien, de esta forma entonces finalizaron las maniobras en Rus 2008. Sin embargo, las autoridades militares de ambos países han dejado abierta la posibilidad de que estas maniobras nuevamente se repitan, pero en el extenso mar territorial de la Federación Rusa. Reportaron desde la fragata F-21, Carlos Vargas, César Gómez Terán y Boris Castellano, La Noticia.